¿Por qué llevo mi cabello como lo llevo? Eh, quizás porque en algún momento me encajaron en un estereotipo con el cual no me sentía identificada donde me decían que mi cabello era feo, entonces eh, quise romper ese estereotipo y ser eh, libre y pues representar y llevar eh, lo que soy, lo que me representa con mi cabello.